La, la policía de Villamar, del de Ministerio de Obras Públicas, me para ahí antes de llegarlo a mí, 100 metros antes de llegar a mí, yo me paro. Y le digo a ellos: venga para eh, pa mostrarles que el carro me jodió la polea del atenador y quizás puede haber sido eso, que la luz no está completa. No, ellos lo que querían eran llave, seguro, licencia y los papeles del carro. Se lo dejo el carro y me voy, me rebelé con él. Y cuando me voy, que pasa un amigo mío que se llama Richa de ahí, de Casa Diario, me llama y me dice: Francisco, por el carro tú estás bien, tú aquí estás solo. Me viene y me busca, cuando viene y me busca y cojo con él para allá, ahí yo el carro con las dos gomas ya, las dos del de lado, del lateral izquierdo. Entonces yo quiero que el Ministerio de la Pública ponga caete en el asunto, que me paguen las dos gomas y no lo voy a demandar. La, la policía debe llamar de llamar del Ministerio de la Pública,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 Me llama y me dice, Francisco, por el carro tú estás abierto, aquí estás solo. Me viene y me busca, cuando viene y me busca, y cojo con él para allá, hay el carro con las dos gomas, pichadas, con una semilla, la dos del de lado, del lateral izquierdo. Entonces yo quiero que el Ministerio de Obras Públicas ponga carta en el asunto, que me paguen las dos gomas, si no, lo voy a demandar. La, la policía de Villamar, de, del Ministerio de Obras Públicas, me para ahí, antes de llegarlo a mí 100 metros antes de llegarlo a mí yo me paro y le digo a ellos, Venga para eh, pa mostrarle que el carro me jodió la polea del atenador y quizás puede haber sido eso, que la luz no está completa. No, yo lo que quería eran llaves, seguro, licencia y los papeles del carro. Se lo dejo el carro y me voy, me revelé con él. Y cuando me voy, que pasa un amigo mío que se llama Richa de ahí de Casa me llama y me dice: Francisco, por el carro tú estás abierto aquí, estás solo.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 Venga para eh, pa mostrarle que el carro me jodió la porra.